Sábado, 6 sí, y sí, media de la mañana Mira, llevo despierto desde las 5 con mi perrito Uy, sí, sí, mira que ser tan... Y no se la quita porque me quiere ¿Sabéis por qué? Porque el verde es importante y todos tenemos que concienciar sobre la salud mental ¿Me acompañáis a hacer café? Venga, va, vamos Es que estoy por Dios Ay, cámara no te mates, ¿eh? Cuidado, que tienes cosas detrás. Cuidado, mano. Cu cuidado, que te meto una no, hostia. Aquí, okay, vamos a ver qué hay aquí. Bien, la cocina está hecha una mierda. Abrimos la cafetera. ASMR. Oh, sí. Vale. No sé quién fue que dijo que el café. Iba <risa> bien. No sé quién fue que dijo que café. Entonces ahora vamos a hacer varias cosas Mientras estamos haciendo esto A mirar, mirar. a enseñar que, que vas a entregar hoy, por favor Explícalo ¿Preparados? No digas de quién por eso <risa> Casi lo digo <risa> Cha-chan Vale, enseño Hoy Vamos a entregar otra Mystery Box, no voy a decir a quién, ya lo veréis en los próximos vídeos. Pero solo os diré que la Mystery Box La Mystery Box, esta en concreto, tiene un precio de valor de mercado de unos 220 euros aprox. O sea que no estamos hablando de algo que. O sea que. Shhh, vecinos? ¿Qué o sea que imaginaros la movida. ¿Para quién será? Ah, sorpresa. Entonces, hoy entregaremos... Bueno, ¿cómo que para quién será? Será para alguien que se lo merece. Para alguien que se lo merece. Y para alguien que lo necesite. Porque recordar que el objetivo de esta Mystery Box es ayudar a alguien que lo pueda necesitar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, aparte de esta Super Mystery Box, va... Perdón, ahora aquí vas a tener que cortar porque se me ha ido la cabeza. No te preocupes. Eso. Eh, instrucciones, manual de instrucciones de qué es lo que tenéis que hacer. Escanear el código QR, como dice aquí, y seguir todas estas indicaciones. Y el dossier es para los patrocinadores. Y exactamente igual con nuestro super dossier, que está bonito no, lo siguiente. Que solo o es una cosa, mírame, mírame, mírame patrocinadores. Poneros en el proyecto antes de que sea demasiado tarde, porque estoy a punto de cerrar cuatro protocinadores... y no voy a coger más, solo voy a coger cuatro. O sea que, si eres una agencia y me quieres ayudar, ahora es el momento. Cuando sea famoso, no te voy a llamar. Lo dicho, está perfecto, es precioso y además, recordar que es por una buena causa social de ayudar a los, a los demás. Ah, bueno, es que tiramos las etiquetas, etiquetas nuevas. En las nuevas etiquetas Y aparte que las vamos a hacer en transparente Pone 30% donado a la salud mental O sea que cada vez que compres esta caja Más o menos aproximadamente En esta caja sería más Porque tienes que calcular el 30% o 200% Pero normalmente las cajas tienen un valor De unos 30 euros pues 10, 10 euros. se donan a la salud mental O sea, tú imagínate o sea No solo estás comprando el producto que hay dentro Sino que encima donas 10 euros, no es lo típico de redondeo de compras, no, no. 10 euros a la salud mental, a un proyecto, a cualquier persona que a lo mejor lo necesite y que realmente está jodido, o a alguna madre, o a algún hermano, o a algún tal, que no se pueden permitir pagar servicios más caros de los que ya existen. Aparte de recordar que no es solo la caja y lo que lleva dentro, es toda la caja con el diseño, la dedicatoria, la super pulsera de salud mental que todos llevamos ya Y ya está Seguimos no. con... Y no solo eso Y no solo eso Es que aprovecho y hago café y limpio Vale No es solo eso Es el hecho de que nosotros de esto Solo cubrimos los impuestos y lo que hay que pagar Realmente lo demás va para la salud mental Porque nosotros de los vídeos ya ganamos dinero la idea es que vosotros miréis los vídeos para ganar dinero si para explotarla etcétera entonces es eso pero realmente de eso nosotros realmente lo no queremos tener un beneficio porque eso los los márgenes de beneficio de eso son nada realmente se utilizan para que la gente pueda, pues podamos reunir 3.000 euros, y le podamos, por ejemplo, a alguien pagar un ingreso o, por ejemplo, pues eh, yo que sé, ir a una perrera y regalar 200 collares. Si tuviéramos un patrocinador, se podría hacer o vacunas o lo que sea, pero cosas de acciones materiales reales. Que luego, evidentemente, todo documentaremos para que lo podáis ver. Mira, Hola, tengo mucho sueño. Quiero dormir. Dejar, en paz, dejar de explotarme, por favor. Tengo muchos sueños, quiero mucho Final Boss Project. Me voy a dormir, gracias por la pulsera. Entonces, ¿cuál es la norma? Ana? Si haces algo para ti, ¿también lo haces para los demás? Muy bien. Por eso si hago café para mí, hago café para. Para mí. Porque hay que ser buena. persona. Muy bien. Parecen los lunes esto, ¿eh? Has visto? Pero bueno, es importante que nos acordemos la para atrás. Sin más. La leche me engañó. Entonces si ahora tuviera una marca que me diera cafetera, que por cierto las personas que tomáis ansiedad y depresión no toméis más de dos cafés al día. Haría así, haría así. Si le una marca y haría así. Por las mañanas no hay nada más que me guste que el café. El café es mi energía y hace que me convierta en una persona totalmente distinta. Café Final Boss Project. Natural y cocido a mano. Ahora te toca... Cafecito, cafecito. Fin del vídeo. Adiós.